Hola, en este vídeo te enseñamos a crear tu propio correo electrónico para que puedas estar en contacto con tu trabajador o trabajadora social, empezamos. Vamos a crear una cuenta de correo electrónico de Gmail a través de nuestro teléfono, para ello vamos a ir a los ajustes del teléfono, vamos a buscar la opción de cuentas, en este caso es un móvil antiguo y está en pestañas, entonces vamos a pestaña cuentas, en móviles más modernos estará todo de seguido. Eh, pinchamos en cuentas y le vamos a, der, a dar a añadir cuenta ahora en añadir cuenta vamos a buscar que sea una de Google comprueba si ya existen cuentas previas, etcétera. esperamos un poquito y ahora vamos a pinchar en la opción de crear cuenta. Esta es la opción de iniciar eh, usuario de una cuenta ya existente. Entonces le damos a crear cuenta. Le decimos que es para mí, no para gestionar ninguna empresa, para mí. Bien, nos va a pedir un nombre. Nosotros vamos a poner TS. Nos va a pedir un apellido. Nosotros vamos a poner contigo. Y le vamos a dar a siguiente. No hace falta que pongáis un nombre y un apellido reales. Nos va, a pedir, eh, nos va a pedir la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es importante que la pongáis porque lo primero que tiene es que comprobar que sois mayores de edad. Entonces, pues vamos a poner, no sé, el 2000. Vale, sexo no es necesario ponerlo. Prefiero no decirlo y ya está. Siguiente. Ahora, elige una dirección de Gmail o, o crea otra, ¿vale? Te sugiere qué tipo de correos electrónicos puedes crear, y si no, puedes crear tu uno. Yo le voy a dar a crear mi propia dirección de Gmail, porque es posible que ya exista. Entonces me notificaría que no puedo utilizarla. Esto es normal, hay mucha gente que ha creado muchos correos electrónicos. Entonces tenemos que buscar uno que nos confirme que está disponible, le vamos a dar a siguiente y veis, este nombre de usuario ya está en uso, prueba con otro, entonces vamos a usar tscontigo2020, vale, le damos a siguiente y bien, perfecto. Ahora tenemos que poner una contraseña que va a ser la contraseña de nuestro usuario, esta contraseña tiene que ser segura, es muy importante. Entonces es aconsejable que contenga tanto números como letras como algún símbolo, como por ejemplo, asteriscos, barras oblicuas, guiones, ese tipo de cosas. Entonces vamos a poner una contraseña que sea, pues por ejemplo, voy a darle la opción aquí del ojito de la derecha para que se visualice lo que voy escribiendo. Luego la cambiaré. Voy a poner G minúscula, R, cuanto más eh, alternativa, cuanto más inventada, mejor, más segura. Es bueno eh, apuntarla en algún sitio seguro que sepamos que, que vamos a recordar y que no va a haber nadie. Si no, siempre podemos poner una contraseña que nos acordemos fácilmente pero que no se relacione fácilmente con nosotros porque si no eh, será algo inseguro. Entonces yo suelo poner contraseñas de este tipo aleatorias para evitar que la gente lo, lo averigüe. ¿Veis? Y es bueno, que es lo que voy a hacer yo, ir apuntándola en un papel o como consideréis para eh, luego acordarnos, vale, y ahora aquí un asterisco, bien, con esta en principio sería seguro, eh, vamos a ver si Google lo considera así, nos lo va a pedir escribir nuevamente para confirmar que está todo correcto, volvemos a escribirlo, barra oblicua y asterisco, y le vamos a pinchar en siguiente, vale, Ahora nos dice que podemos añadir un número de teléfono para poder, eh, bueno, pues eh, recuperar nuestra cuenta, cambiar nuestra contraseña. Es una forma de eh, que Google se asegure de que la cuenta eres tú, que es segura, etc. Eh, en este caso vamos a saltarlo. Vamos a no ponerlo ahora, pero es recomendable. Vamos a saltar. Ahora te pide que revises la información de tu cuenta, aseguraros eh, que lo has hecho todo correcto y nuestra cuenta de correo. Le damos a siguiente y vamos a tener que aceptar las condiciones de privacidad de Google. En otro vídeo veréis las configuraciones de esta seguridad y privacidad para que hagamos un uso lo más responsable posible. Tengo que aceptar estas condiciones. Le da crear cuenta. Vale. Esta cuenta de Google está configurada para incluir anuncios, etcétera. Esto lo vamos a confirmar, pero más en otro vídeo os voy a enseñar a, a evitar en la mayor eh, posibilidad. Eh, anuncios, publicidad, etcétera. Confirmamos. Bien. Ahora tarda un momentito y ya disponemos de nuestra cuenta. Si vamos a los ajustes del teléfono, pinchamos en cuentas de Google. Y veremos que ya está una nueva creada, tscontigo2020.gmail.com. Con esto ya disponemos de nuestra cuenta de correo electrónico para poder estar en contacto con nuestra trabajadora social de referencia.